El momento delicado que está viviendo Silvina Luna Porque la verdad que como hemos visto en las últimas apariciones públicas No solamente cuando participó en el Hotel de los Famosos Que ya veíamos que su estado de salud Era bastante delicado Pero sus últimas intervenciones en la prensa La verdad que mostraron a Silvina Luna Totalmente frágil, Mira. ¿Cómo viste la nueva versión del Hotel de los Famosos? Bueno, justo veníamos en el auto con Mirita para sí. acá y nos agarró mucha nostalgia porque realmente la pasamos bien, además de que fue un éxito el primero. La segunda versión del Hotel de los Famosos estuvo manchada por una denuncia muy grave contra Juan sí. Martino. Sí, la verdad que un bajón porque yo soy muy amiga de, de Majo y la verdad que uh -huh. la vi mal. Eh, me habló mucho, no lo conocí a su hermano, pero me habló mucho de que sufrió que está sufriendo, uh -huh. que se tuvo que ir del país por todo el escrache. Y bueno, son dos campanas. La justicia va a tener que, que deliberar. Pero yo como amiga, la verdad que vi a toda su familia muy, muy mal. ¿Vos cómo estás de salud? Yo estoy bien. Estoy bien. Estoy bien de ánimo, estoy firme, uh -huh. alineada con lo que tengo que hacer, con lo que la vida me propone hoy. Uh -huh. y, y bueno, disfrutando mucho. Como que cada cosa que hago... Eh, son, son como despertar y voy día a día con pequeñas metas uh -huh. y muchas cosas cobran un sentido a partir de, de todo esto, valoro mucho más todo, todo. Estoy en el presente absoluto, acá vengo, estoy con mis amigos, los abrazo, los beso, que es una gran... Soy gran una gran afortunada porque tengo muchos amigos que es muy importante en estos momentos como tener una red de contención. En cuanto a lo judicial, ¿cómo estás vos esperando... No, yo no espero nada, yo, yo vivo mi vida, sí. eh, cada uno se hace responsable de, de lo que hace o de lo que hizo y yo me estoy haciendo responsable de algo, más allá de que otra persona haya cometido un error. Y bueno, yo lo presenté en la justicia, esto sigue su camino, uh -huh. creo que ahora va a estar más complicado por el hecho de que, de que se agravó lo mío y hay otra persona también que creo que murió, uh -huh. un hombre que también se va a sumar a la causa y todos los que quieran... Eh, o sea, denunciarlo, o sea, chicos, chicos, están invitados, a veces no denuncian por vergüenza, por miedo, pero es muy importante hacerlo, porque esta persona, a pesar de estar condenado, o sea, hablándole a la justicia argentina, sigue operando, o sea, que mañana puede matar otra persona. Nada me va a devolver a mí, ni la salud, ni lo que pasó, entonces yo elijo en mi día a día tener buenos eh, sentimientos, no manejar en el, el, el odio, el rencor en el resentimiento, y para mí eso ya, ya es un montón, ya gané. Es fuerte escucharla. Me, la verdad, que cuando hablas con ella, eh, hay algo que te dice constantemente que tiene que ver con que se pone eh, pequeñas metas. ¿no? Pequeñas metas es el, el vivo, estoy viviendo ahora. Día a día. ¿Qué día, ¿Qué día? Eso, ¿Eh? Esa es la palabra. Día a día. ¿no? Bueno, y sobre dice. todo, si lo unimos con este posteo. Es que acaba de subir. Acaba que no, de muy subir. Muy fuerte. Lo dice, qué fuerte. De me lo lees, por favor, Héctor. Dice Silvina, les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí hace el trabajo de los riñones, así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago tres veces por semana, cuatro horas, hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes, así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a cómo me siento y organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos. Es fuerte. Es muy fuerte. Muy es muy fuerte. Bueno, vos compartiste el hotel sí. de los famosos, Martín, con sí, ella. Sí, y no había hablado desde que salí. Le escribí hace unas semanas cuando me enteré que estaba esperando para ser trasplantada. Eh, y tuve una charla muy, muy amena, muy linda. Pero recuerdo que ella lo que, lo que más padecía y me, y me decía era que le daba bronca no encontrar la solución. Eh, porque no podía encontrar el médico que sea capaz de, de que se anime a sacar esa, ese líquido. Y cual, nadie lo hace. Nadie lo hace. Y no. ahí me, me contó en su momento toda una búsqueda que hizo a nivel mundial. Sí. Ando con gente por todos lados. Por LinkedIn, por Facebook, grupos de Instagram, y grupos Estados de WhatsApp. muchas veces algunas que también ni sabemos. Y no lo consiguió. Claro, porque ¿Ayer? digo vamos a, vamos a contarle a la gente que tiene que ver con el metacrilato, metacrilato ¿no? sí, sí. Es, ¿no? Porque, ¿no? porque acá en el hospital, hay un hospital eh, público en el que yo sé que se atienden varias eh, travestis de la, de la década de, del 80 que usaban silicona industrial claro, se, inyectaban claro. el, aceite. se inyectaban aceite, aceite y sé que hay una doctora que en este momento no me acuerdo el nombre pero mañana lo voy a traer que, que está trabajando con ellas y la verdad que está haciendo un trabajo increíble con sí. muchas pero es un material totalmente distinto el claro. metacrilato dice que tiene una formación diferente no, que en se el cuerpo se pone eh, como no. un cemento no, aparte o no sea... saben si es metacrilato no, claro, justamente ni siquiera saben lo si que le sustancia. inyectaron no porque durante sí. el juicio, eso también lo digo para por lo menos por más que la abogada de él quiera seguir desmintiendo y demás ayer pidieron citar nuevamente de, a indagatoria a Aníbal Lotoki por homicidio simple, lo pidió el fiscal Pablo Rechini después de que una junta médica reveló aspectos desconocidos no en los casos de las chicas sino en no, la muerte en la, de Cristian Zara bueno la abogada claro. decía hoy no, no, que no supuestamente eh, dando una justificación no sí. que no murió en la clínica que murió el otro día sí pero no no pero digo, lo terrible en este caso, de todo esto que sigue operando totalmente. porque yo entiendo que mientras están investigando ya tienen como argumentos como para decir, sacarle sí, bueno, la, la licencia la y que no... que pasa que él dice, no, se la ¿no? ejemplo, que la justicia se espera que no... Sí, pero no ¿sabes ofere? lo que pasa, Marcela? Porque que si uno lee la causa de Aníbal Lotoki la verdad que en el expediente es como un gris. Sí, es claro. un gris. Es un gris lo que dicen. No, no es que dicen claramente, digo, por esto, por esto, entonces... Digo, él se avala de eso. Pero él dice se, se, se, se maneja de una manera, que vos que el caso de Cristian, la ¿no? eh, persona en que muere, era conocido de Gabriela Trenchi. Mm. O sea, estaba empapado de lo que le había pasado a claro. Gabriela y sí, sin y embargo, fue igual. Claro. logró sí. convencerlo para es que... operarse a raíz de lo barato que le operaba, al mi... no raíz se... de lo, el, del precio que le pasaba, y sí. de cómo iba a ser el pozo operatorio, ¿no? Sí. Mirá el, lo que sí. detalla ¿no? en la justicia. Dice, según irregularidades que detectó la pericia, de la Junta sí. Médica lo toque, estamos hablando de este caso puntual que dice Pablo, ¿no?, de Cristian Zarate. Lotoki utilizó documentos para el consentimiento del paciente de la Sociedad Argentina de Cirugía, de la cual él no formaba parte. Adulteró la historia clínica del fallecido. La clínica claro, donde lo operan... Claro, y está una pausa, Claro, La clínica donde, grave, donde no. lo opera, Semeco, no estaba preparada con no. una unidad de terapia ¿Y intensiva bueno, es la y el lugar bueno, lo alquilaba eso los... es lo que denuncian, pero vos la escuchás a, su abogada, a la abogada de él... Y te, te estiman todas estas cosas que la verdad claro, que son gravísimas. O sea, en la es me gustaría compartir nuevamente el video de, de Silvina Luna, por favor, hablando del difícil de momento situación. que está atravesando. Mira. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá. Y Lo que hace es funcionar como, como un filtro para mi riñón. O sea que me está ayudando a vivir y, y bueno, lo, lo tomo así me imagino, le agradezco a esta máquina me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible estoy acá en una sala y hay muchas personas que se dividían con nada como con un biombo con un biombo de como de sí, de plástico y bueno tengo cuatro horitas acá, y cuéntenme a ver si me recomiendan algún libro, algún video copado para, para ver y se me, pase, se me pasen estas horas. Oh, qué fuerte, ¿no? Verla en este estado y que, como decía Tauro, que la gente... digo siga acudiendo ¿no? a ese doctor. Pero Sobre todo que esto fue que que para que la gente pueda entender, en búsqueda de la perfección. Totalmente. En búsqueda del cuerpo hegemónico, en busca de, de esa cosa. De lo que todavía se le explica a las mujeres. Exige, claro. Y que tiene que ver, me parece que es una mezcla de el trabajo al que se dedicaba Silvina, por supuesto sí. que también trabajaba con su cuerpo, hermosa ella, antes, ahora y siempre lo va a hacer. Eh, ...lo que te piden, digamos, de afuera... ...y también cree un poco... ...porque ella trabaja mucho sobre su interior... ...sobre la inseguridad, digamos... Claro. ...que vos podés tener... ...porque, a ver... Eh, ...si alguien te dice... ...a quién no le pasó... ...che, te tendrías que ponerlo... ...digo, así crudamente... ...tetas, porque la verdad que... ...para trabajar en la tele, digo... ...me pongo de ejemplo... ...sin ser modelo, vedette, ...te quedaría mejor para la ropa... ...y si vos te agarras medio... inseguro, ...como tecleando... Sí. ...a ver, se lo haces con... Bueno, ...no, toque a, de mejor, sino, gratis, a veces no te bueno. agarra tecleando, Cari... a veces no tenés laburo y... ¿Crees que con eso es un pasaporte Sabemos, no a conseguir es, no algo? No es un recurso más. Y para compañeras nuestras fue con pasaporte Karina, sí, sí, no en un momento, porque... Ver, pero también... No te vayas a las operaciones, pero las dietas, bueno, si no estás en determinado... Peso, no verdad pero no que le, le quitemos la culpa al médico ah. que esa paciente, esa gente va a ese médico y ese médico termina haciendo lo que hizo. No, obvio ah, claro, podría esto. tranquilamente él, como profesional... Porque un médico serio te aconseja, te aconseja, por eso digo, yo te hablo de la parte, vale, digamos, de nosotras de la experiencia un médico serio... Sí, chicos, sí, pero no hace no hace cuántos esto. días Silvina subió un, un reel contando y después gente, contaba es la cantidad manera. de agresiones que recibe, Terrible. más allá, dejemos de lado la causa a lo toque, que es claro. una causa sí, que sí, tiene sí, sí, pero sí. la cantidad de agresiones de gente que... ¿Por el que... cuerpo? Sí. No, ¿qué te pasó agresiva, la la la la que estás toda hinchada, que no sí, sí, sé qué sí, sí, y ella decía sí. esto, todo bien yo trabajé mucho, mi autoestima, ya no me importa lo pero que me puedan nota comentar, pero... Pero imagínate, conociendo ya su historia la gente la sigue agrediendo imagínate al resto Pero no solamente es agrediendo, eso sobre el cuerpo, sí, como, sobre el el cuerpo Haciendo es otro, de una a la muy, es violenta, es, pero es muy violenta Muy violenta Tal cual, Ella hizo, igual. la verdad que es súper valiente el, el posteo que ella hace después mm. Que sube un video explicando toda su situación Porque se hace cargo, también es duro decir Che, no, ¿qué, cómo, ¿por qué me están Criticando a mi cara? Yo la verdad que pasé Por ¿Y un esto, mucho más valiente. Pues digo, qué mala que es la gente No, no deja de sorprenderme una diali, Un, sí, sí, un sí. lugar, digo, también me parece bueno Para Instagram, que siempre es un lugar tan perfecto Y donde solo entra lo Instagram Lameable, lo lo, lo lindo, lo bello, sí. estar mostrando sí. un lugar. Bueno, tengo cuatro horas acá sí. haciéndome diario. Y lo muestra y por eso, ¿eh? No, Exacto. por ahí lo muestra. No, y aparte la consecuencia de, de qué. Claro, ¿no? de, de buscar la perfección de eso que, que no existe.